58 ayuntamientos y la integración de la legislatura del estado. La organización de las elecciones es posible gracias a la participación de ciudadanas y ciudadanos como tú. Al integrar los consejos electorales, como observadores electorales y como funcionarias y funcionarios de casilla. El domingo 6 de junio, la elección está en tus manos. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE combate de hoy fabuloso puños rápidos desinfectante más efectivo que nunca contra bacterias y el nuevo coronavirus qué poder qué fragancia qué velocidad derrotó nueve veces más rápido al nuevo coronavirus nuevo fabuloso desinfectante el campeón de la desinfección para manchas difíciles y prevenir salpicaduras, usa Vanish Gel en cada lavada. Actúa sobre las manchas y desinfecta sin decolorar ni amarillentar tu ropa. Checa la etiqueta y no uses cloro. Dale más vida a tu ropa con Vanish Gel sin cloro. En Oxxo encuentra grandes promociones y la mejor variedad en licores, vinos y cervezas para tus pequeñas reuniones en casa. Cada reunión